Hola señores, aquí estamos en Dragon Ball Z Kakadot eh, No veréis el capítulo porque no sé en cuál estamos eh, ¿Dónde está? Ah, vale, sí, déjalo Vale, sí, está, lo vale, es cierto. cierto ¿Lostralbrief? ¿Qué pasa? Vale, me había equivocado por un momento Vale, y el arma para el mundo era para la bola de dragón ¿Nanja? no, que me a ti, dáy, dáy, dáy, eh, sí. parece ser que sí. Así que vamos a ver. Busca materiales para la sala de entrenamiento. Eh, no sé si está aquí o no. Eh, cristal de gravedad, pero dónde? A ver, a ver dónde. Eh, Por donde puede ser. Eh... Imagino que fuera de aquí. Aquí que nos vamos fuera. Y a ver, eh, seguro. Sí, sí, sí, sí. Eh, hay que buscarlo fuera porque no va a estar. Y a ver. Barranco. Pero bueno, ahí hay dinosaurios simplemente aquí, A vida de algo no estoy mirando, bien Como la otra vez. Eh, a ver, para arriba. Eso sí, no voy a poner relleno y pero no lo encuentro, eh, si tardan en encontrarlo, hago un corte y ya está. Eh, a ver. No, promo. Perno, vale, iba va a decir porno, ¿sabes? Eh, no por, gente. Vale, a ver. No vaya a hacer que YouTube se cabre. No cabrá, es seguramente que... Abrase, que no comparte el vídeo, aunque bueno, tampoco tampoco es que en mi caso lo haga mucho Pero bueno Pero bueno, yo ya es que paso a hablar de eso Y he hablado en este momento, pues yo creo que para sí. vale, hay algo Es una seta de esa ¿verdad? No me interesa mucho, pero bueno eh, A ver pero en serio, eso se pone que ahí es donde está, no? Pues a ver Vamos a ir rápido Vamos a volver A donde estábamos ya. Pero quieres correr Pues nada Ahora, menos mal. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Por aquí, ¿no? Por aquí tampoco. Por aquí tampoco, ¿verdad? Por aquí tampoco. Por aquí puede ser. Vale. Por vale, aquí hay bastantes cosas. Podemos probar, pero yo diría que los árboles no creo que haya nada. Creo que hay que buscar, pero bueno. Bueno, aquí hay algo. Ah, pues no. Vale, a ver. Vale, y aquí arriba el toro. Vale, yo creo que va a ser aquí. ¿Sabes? Comenzar algo así muy... Muy... que no se suele encontrar. Muy exótico, por así decirlo. Yo creo que tendría sentido. Bueno, pero nos estamos saliendo prácticamente. Vale, a ver esto de aquí abajo. Es que va a ser hierba, ¿verdad? ¿no es? es que se sabe que es hierba. Y encima por aquí ya no es. Vale, a ver. Voy a probar una, pero.. No. Va a ser hierba. Quería y cojo todos. Cojo todos, pero a ver creo Que lo debería haber encontrado ya Usta, Este es dorado Vale Buah, dorado, pero Dorado creo que cuesta bastante encontrarlo ese No es algo que se sube a la... ver Pero a ver Encuentro eso Que me y ya está no, pero Eso será porque algo no estoy Vale, por aquí hay algo pero baja, baja, baja. No te... No te flipes que por aquí he visto algo. Puede ser una manzana y eso. O nada. Eh, vale. Nada. Eh, vale, ahí está eso. Que me indica que una manzana, pero bueno. ¿Y esto? Eh, vale, otra manzana joder. Vale, pero no creo que me lo indique Porque hay una manzana, ¿sabes? No sé Imagino que no Esto que me indica no es nada por eso es lo que yo he indicado hace unos minutos Eh, a ver Por aquí Por aquí eh, a ver Normal que esté ¿Cómo se llama? ¿Veja de cantar o... o algo así raro, ¿no? Normal Eh... a ver Mmm... De ahí abajo no creo que haya nada Pero a ver Mmm... Bueno, tengo un cristal Tengo un cristal cierto, si probable eh, a ver. A lo mejor hay que romper algo por aquí abajo. Pero lo raro es que no, no, sé. Y aparte el, el cambio del nombre es como que no notifica cuando ya te cambias el nombre, así es raro. Pero la campanita se supone que la tienda activadas más de 200 de personas, ¿eh? creo que estuve mirando. Vale, por aquí arriba hay algo. Sí me lo indica, pero no creo. Oh. Eh, para Eh... yo bueno, a ver Yo creo que si le ataco Desde aquí No se disparaba? No no, no, no, no No, Ah, vale, vale, vale Muy sencillo A lo mejor las piezas son de esto, ¿eh? Ah, eh, no, pero esto no es Que a lo mejor ha caído abajo Pero vamos, yo diría que no Yo diría que no Porque, a ver, por aquí Esto en el árbol más que nada porque es rojo, Alguna una manchana soberbia Vale, que no sé qué si diferente ahora Luego lo veremos, eh, a ver Pero yo lo que quiero es... Lo que estamos buscando y ya eh, a ver, mmm, lo importante ¿Cómo puedes descubrir cualquier cosa de estas? Pues muy fácilmente Muy fácilmente preguntando a la gente que se lo ha pasado eh, a ver tiene alguna persona Probé más suerte otra vez Probé más suerte eh, Vale, se supone Que por aquí abajo Vale, perfecto Buen Buenísima, no, qué cojones Buenísima, digo Vale, vale Vale Perfecto, muy, muy bueno Buenísimo Vale, perfecto Eh, a ver, toma, toma, toma, toma Vale, buenísima Ok, muy buena Vale, buenísima Vale, creo que lo puedo dar por aquí, vale aquí el Google a lo mejor no, lo, no me toque los huevos. El Google ahí, eh, gente. A lo mejor no lo habéis oído, pero yo sí. Vale, muertísimo. Eh, vale, a ver, me Esto es el apoyo que hay que reventarlo, pero bueno. Vamos a hacerlo para vale, esto. Podría haber hecho el cañón Galli. El cañón Gandhi Se llama así, ¿no? Sí, vale, el cañón y adiós. Vale, perverso, pero vamos a buscar. La pistola es igual, perfecto Eh, a ver, esto Lo voy a coger pero porque... Eh, estoy aquí Vamos a coger esto Vale, pendientes bonitos eh, luego para vender todo esto Ah vale, a lo mejor mira, vale mm, vale Bueno, eh, a ver no hay más que por el no venga, acaba de estar ¿Y por qué le ese esto? Porque por lo menos estamos cogiendo objetos que por lo visto le pueden montar un huevo de cosas Porque dice que te pueden montar hasta un robot Esto es una medalla ¿eh? Mira, no te encuentro todos Vale el resto, eh, a ver Vale, por aquí cerca Yo creo que por aquí cerca está listo aunque claro, también es verdad que yo he suponido rápidamente que eso, que esto, los círculos esos, lo que indican eso, pero es que a lo mejor no, ¿sabes? A lo mejor lo, de, lo que está pasando es que lo estoy viendo pensando eso, Porque a ver, por aquí alrededor, vale, eh, mm, mm. vale, está eso, que nos lleva y poca cosa más. Vale, vale, creo que sé lo que ha pasado. Gente, sé lo que ha pasado. Y os voy a explicar por qué sé lo que ha pasado. Ya me refiero, porque yo suponía muy rápidamente eso. Pero creo que es aquí. Porque esta ver, ¿Qué nos indica? A ver si se puede ver. Yo diría que es aquí, ¿eh? De hecho, sí. Vamos a indicar ahí, a mejor está ahí y la estoy historiando todo el rato. Lleva aquí 25 capítulos. Sin exagerar. Pero en eh, el tiempo este podría haber grabado ya un capítulo entero. Eh, móvil, no mejoras móvil ahora. Nunca lo tengo controlado y para una vez que lo tengo... Pa. Vale, ahora va. Baja, baja, baja, vegeti. vegeta baja. Que no sé de verdad qué hacer por la calle, pero... Tarjeta, todo lo tuyo el Saiyan, a lo mejor no te afecta Eh, a ver... Vale, por pues aquí se supone que hay algo eh, ahora no hay nada aquí ¿Qué Vale, he tenido que grabar otro día Simplemente porque me rayé con esto de los objetos Y por lo visto sí que es En los, los círculos estos Bueno, círculo, sí en los círculos estos que van haciéndose más grandes es decir, que parpalean, sí que son simplemente que por lo que sea no lo encontré así que eso, vamos allá porque estuve horas, ¿sí? <risa> eh... horas no, pero bueno, sí 80 minutillos por ahí sí que estuve y no sé por qué, simplemente pues porque no los encontré yo de ¿sí? me rayé eh, bueno, a ver se supone que por aquí tiene que estar Pero claro, ¿dónde? ¿Dónde No, ver. es Se supone que penal Re de error, pero vamos Creo que me va a pasar lo mismo Si eso voy a la que sé que sí claro, son... Vale. vale, claro Son tres ojeros a ver si sí, tiene que estar aquí, ¿sabéis por qué? Uno, dos y tres Así que por aquí tiene que estar 100% Bueno, por lo visto en cada lugar de estos Yo creo que está debajo, de hecho sí, Yo creo que está por aquí debajo Siempre y cuando nos salgamos de ahí Vale, por aquí seguimos a salir, ¿Vale, vale, vale Yo voy a suponer que está por allí se tiene que ver, es como una luz aquí Vale, aquí estamos saliendo A ver Vale Por aquí parece ser que no Eh, a ver Se supone que está ahí en el fútbol y te lo encuentras Por aquí no va a estar porque no estamos ni siquiera en la zona Así que hay que ir subiendo Ahora, A ver, por ahí Vale, vamos subiendo Vale, yo lo marqué por ahí Vale, lo que así no sé si puede ser que esté por aquí esto, esto es manzana 100% Vamos, pues, Mira, aquí, aquí Lo hemos encontrado Creo que es este 100% Sí, justamente Vale, perfecto Cerrobero, vale Ya sabemos de qué color es, así como morado Y a ver, el siguiente Aquí Bastante fácil, simplemente que Os cuesta un poco Encontrarlo De primeras, pero bueno Vale, creo que este es el siguiente. Eh, voy a entrar primero no? No es. Esto es la misión secundaria. Tiene que ser por aquí. Vale, sí, ahí sí es. Ahí sí que es. vale, para abajo. Vale, el que no es es el del otro color. Que es az... El que es azul, 100% es secundaria. Luego, ¿estos son los que tú marcas o principales? Eh, vale, aquí te ser... Vamos ah, a suponer que aquí. Vale, aquí no le debe costar mucho encontrarlo Vamos, de hecho no le debería costar nada mira, ahí está, perfecto Oye, lo tenemos, este... Cristal de gravedad, vale, nos falta el último O no Ahora hay que pelear contra estos ¿Qué Bandolero ¿qué? Vamos a pelear, este a reventar la cabeza, ahí está. Ahí está. ¿Vale? Un poco más nivel que yo, pero vamos. El nivel que... Eh, vale. Vale, vale. Buena, buena, buena, buena. Buenísimo. Ya eh, está medio muerto. Eh, vale, hay que esquivar, hay que esquivar bien. Hostia, nivel 41 ese. Hay que tener cuidado. Vale, buena, buena, buena Vale Cuidado porque si me da, me quita bastante Vale, voy a darme eh, Vale, no, no, escribo, escribo, escribo, vale Vale, eh, cañón y ya está Pero eh, bueno, si me da, claro La cosa Perfecto. Buenísima. Vale. Vale, este es el nivel. Yo quiero ganar Vale, buena, buena, buena. Buenísimo. Eh, vale, este ya está. Yo le doy un pez de los de estos. Eh, tacula corporal. Tacula, no tacula. Vale, otro. Vale, cuidado. Eh, vale Vamos a regular, ¿eh? no os penséis aquí Que vamos, que nos sobra No nos sobra ni todo. Eh, Vamos a hacer un cañón grande, que yo creo que ahora me... Vale Vale, ahora son el deprés, ¿no? vale. Ah, que les curaba este ya me parecía a mí Ya me parecía a mí que me costaba mucho Adiós, la vale, esto. Buenísima También es verdad que con Vegeta tampoco un poco masculinado Y una exageración es Que esta misión nos está diciendo bien por eso que estoy teniendo un poquito. El nivel de los dos por lo menos lo que tirado. Vale, te queda. Adiós. Vale, perfecto. Vale, voy a intentar recargar un poco. No. Vale. Y con eso, ya está, casi Vale, eh, tú Mata esto No, que lo va a curar lo otro Y le da tiempo, claro No le va a dar tiempo Vale, bueno Eh, está que lo cuidado, vale Vale Un cañón grande. Buena, y ya estaría, vale Nos ha costado un poco más, pero tampoco mucho Simplemente porque era alguno más y, y uno que tenía un nivel más que nosotros Vale, entonces ya tengo esto, ¿no? Sí, pues entonces vamos al siguiente Siguiente y último, que está aquí en el agua Aquí entre el otro ya lo estuvimos mirando bien, pero Por lo que sea, no lo vi Vamos a ver si ahora es diferente eh, vale, eh, lo he marcado en el lado, así que supongo... Bueno, y ahora mismo no lo veo. Vale. No, Ese no puede ser, es decir. Voy a mirar un momento. Vale, ¿en qué posiciones? Ah, pues sí, todo para adelante. Vale. Creo que el... ah, lo que pasa es eso, justo. Que están al lado. Están al lado la secundaria y la mía Que la secundaria es no sé qué le tengo que Pero no sé Si hacerlo ahora o no. Lo... Vamos primero a la historia que... Ayer me quedo con ganas de haber hecho algo de historia Siempre está fácil pero no me apetece Pelear ahora mismo, la verdad Ahí, ahí veo algo, ahora vemos Ahora vemos es la roca esa, que no creo. Pero por mirar no perdemos nada. Bueno, así el tiempo, pero por lo demás. Y eh, a ver. Creo que si sí es. Sí, sí, sí, sí. Sí, es, eh. Perfecto. Buenísimo. Pues ya estaría. Vale, le damos los metidos al Dr. Prip que nunca he llegado a saber de su padre. Vamos que imagino. Eh, no es que se. Bueno creo que sí si se dice así. Sí es su padre sí. Sí es su padre sí. sí, eso, Pablo, sí. Eh, vale esto es lo principal no. Perfecto. Pues vamos para allá. Pero Vamos que de todas formas supongo que se da justamente, ¿sabes? En casi lejos De todas formas eh, Luego fuera de cámara Only esto lo que haré será buscar mm, Medallas es más que nada Porque ya que he empezado a tener un huevo en medallas es Pues que más que tener todas Vale, antes de hablar, por si acaso hay alguna batalla o algo. Lo que vamos a hacer antes de hablar con otro Prip lo que vamos a hacer es eh vitavidas. Es decir, vamos a guardar en paleta y vamos a poner los toros. Va, vamos a ponerlos ahí. Y perfecto, pues no tengo más cosas, ¿no? No, no, no, no. no. Podría comer algo. 18 Ah, eh, las medallas de son para para aprender superataques, entonces a lo mejor podemos hacerle aprender alguna, ¿no? A... De hecho, es lo Supongo que en personajes Y luego de aquí te saldrá paleta de superataques, a ver, que lo podemos poner? Eh, vale, le podemos añadir otro eh, Martillo meteórico, lanza a los enemigos contra el suelo de daño de cañón garlic eh, Vale, este es el que no tiene Así que así ya tenemos toros Vale Vale, perfecto Ya tenemos un ataque más Bueno, espera árbol de habilidades de superaráis. ¿Y esto cómo? Ah oh. eh, Vale, lo podemos subir Cañón garlic lo podemos subir de nivel Ah, pues sí. Vale, tenía un Galdit. Nivel 3, gente. Y de hecho, ya que estamos... No. Vale, hay que hacer los entrenamiento. De vale. Buena. Vale. Vale. Eh, de esto lo podemos ponerse. Vale, le ponemos, eh, subimos de nivel. Vale. Vale. Perfecto. es buena, sí? Vale, yo creo que sí, vamos a estar bastante... Vale, vale, bueno, bueno. Y ahora, sí que sí, vamos a hablar con Dr. Brief. Vamos a saludar a Krillin. Y va a entrenar un poco, por si puedo hacerte alguna ayuda. Vamos a ir fuera y al máximo. Toma, para ti. el que ultra proteína, de poder. Gracias. Eh, gracias, pero no me mola meterme cosas. Es el tipo en el cuerpo, lo siento, pero la verdad es que yo no sé mucho de meterme proteínas de ultra ah, de esas no, no. No. Vale, aquí está el brief. A ver qué ocurre aquí Vale, cruzar de gravedad, plano dimensional y ferro perro Vamos a Vale, perfecto ya está la sala de gravedad. ¿Qué es ¿Qué es eso? es eso? ¿Qué 100倍. yo es de es es es es Siempre igual, eh. Siempre. Quiero ser mejor que Goku. Quiero ser mejor que Goku. Vale, Burma, a ver qué pasa. Vegeta Menudo golpetazo se tiene que haber dado, Vegeta. ¡Choto, Vegeta! ¡Nani! ¡Ore no ¡Ah, Nada. Nada. Nada. qué Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Saya, a ti, a tu, a tu, a tu, a tu, a a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, Vale, imagino que ahora viene una batalla contra algo que nos ha preparado Bulma, a ver qué es. A ver. Vegeta contra Vegeta, the fuck. Vamos. Vamos a probar primero. Vamos a probar... ¿Te hace? Bueno, ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué bueno! Uh, ¿Qué ataque más bueno? Es buenísimo. A ver qué cañón galde, un nuevo ¡Buah! Quita un huevo. Eh, vale, pero no hay que distraerse Vale. Otro cañón Eh, Vale, sí, vamos.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 Aldic. Vale, buena. Martillo meteórico. Vale, ahí de verdad que ha quitado bastante. Eh, Cañón otro Ahora vale, vamos a hacerle también ráfagas de energía. Que ha quitado bastante más. Vale, sí, bastante, La verdad, la verdad que ahora sí que renta o sea, usarla. Antes también, pero ahora. No puede bastante más. Vale. Eh, pero hay que espabilar. Igualmente nos echar la No tanto, no mucho, pero Vamos A ver, vamos, vamos. Lo aclaro, pues, claro. Vale, creo que lo he hecho. Ah, pues no. Vale, te Vale Eh... Eh, vale, nos ha matado Vale, nos ha matado, pero creo Que lo tenemos, así que lo intentar Vale, y de hecho podría haber usado Hay un Galdith. No le damos. Vale, desde aquí. No hace muy buena idea de hacerlo. Vale, este quito... No, sé si, no lo estoy dando. Ahora, vale, ahora sí lo sigue sí? Vale, este gasta poco tiempo ¿sí? Creo que el que más gasta es el que Gandhi Y sería obvio, porque a ver, está mucho más Vale ¿Estás listo? Ahí lo mismo que nosotros, okay. Eh, si fuera otro... Vale, perfecto. No ha venido nada bien, pero como malo es eso. Eh, vale. Vale, a lo mejor. Un poco más había falta, eh. eh. Ya. eh. Vale, tenéis que aprovechar esto. Rafa, la ráfaga. 70 Parece que puedo hacer Alguna cosa y otra Vale Vale, creo que Se sí, con el en Galdit y ya estaría casi Vale eh, Alguna ráfaga de aquí Ahora no. Yo ahora. Buenísimo. Buenísimo. Se vale. lo que si no ganamos me mata, eh. Vamos, vamos, vamos, vamos. Hemos perdido. Ah, pues no. Vale. Ha salido bastante bien. Eh, va a venir. Venga, que estamos ya al final. Estamos en el final. ¿Qué grado? Si no se la come La tiene que sí oh, por Dios eh, A ver Perfecto Buenísima Y remate Vale Una pero ha costado, eh Ha costado Ha costado Que dos niveles más Se nota notado Uno algo uno se nota un poquillo, pero Rolf... Si, sí, la verdad es jingo ningo en de llamar Bulma. de monco Burma... Va, Va, Oregan número uno. Vale Vegeta tranqui Vegeta seguía entrenándose hasta la extenuación, con la esperanza de mejorar y conseguir más poder. Por otro lado Son Goku y todos los demás. A ver qué hacían. se ¡Choto edaka! ¡Tú sabes que... ¡Ura, a tonar y a manogostar de examinar a te crumadecaimon en Nigueres! ¡Crumadecaimon en Nigueres! ¡Crumadecaimon en Nigueres! ¡Crumadecaimon en Nigueres! ¡Crumadecaimon en Nigueres! ¡Crumadecaimon en Nigueres! 今時 que se va a sacar el carnet Piccolo y Goku. Hola. Vale, pero esto me es bien porque he visto que se pueden hacer carreras. Entonces supongo que una vez tengamos el carné pues, eh, podemos hacer las carreras. Y bueno, por verlo un día, por estar curioso, es decir, eh, Koku conduciendo un coche, no le hace falta. Ni a un poco, pero bueno, por estar gracioso, cuanto menos. Que esto es secundario, pero bueno, está interesante. ¿Qué es lo que os decía? Que este juego... Eh, junta a veces lo secundario con lo, con lo principal y está bien, es decir, de alguna forma curiosa. A alguno le puede gustar más, a alguno menos, pero yo sé, curioso cuanto menos va a estar viendo conducir a Goku y Piccolo. <túrfalo> 全速。たとえ A ver si no lo vamos a A ver si no lo vamos a dar。 eh, frenar, mantener, avanzar, cambiar vista. Okay. Una carrera, ¿qué dices? ¿Sí? ¿Sí? Hostia. Ah, eh, vale, no ha pasado nada. Ok, vale, cogemos. Vale, vale, vale. La seguridad este está guapo, ¿eh? Eh, a tomar por culo Nos hemos matado Eh, vale Sí, pues me estoy olvidando, ¿sabes? Me he chocado, que flipo Vale, buena Es raro que conduzca Goku, pero bueno Está guapo bueno por el mismo juego uh, Me he chocado Es que era igual que hecho choque realmente Uh, uh, uh, vale, aquí lo hemos cagado un poco Es que no sé muy bien Vale eh. Eh. Vale, vamos a ver. Le hemos caído. Le ha caído, le ha caído. Eh, muy bien. Le he caído. Porque me he pasado el punto de control. Y Le quedas la vuelta, vale. Vale, lo repetimos. La carrera de la verde. Vale. Vale, yo creo que lo principal es no salirse de la carretera. Hostia. Vale, bueno. Vale, 10 puntos de control, así que... Con cuidado. Vale. Claro, nos va dando más tiempo cada vez que escuchamos esto. Como se puede observar. Vale, sigamos... La verdad, que cuanto menos... Curioso es. Vale, esto es para ir sumando por si acaso nos hace falta o lo que sea. Cuidado que me chocamos. Vale, ahora viene un poco el problema. Eh. Si fueran cambios de verdad. Eh, vale, vamos acabado. No venga. Eh, muy bien. La hemos cagado un poco. La hemos cagado metiéndonos por ahí. La seguridad se la está patando. Goku por... Eh, vale, que no lleguemos al tiempo. Ahora vale, hay que llegar, hay que llegar. Vale, buena. Vale. Ah, eso ahora es lo que vamos de velocidad. Me siento es que no ahora. O 130 40 aproximadamente. Vale, punto de control Vale, cuidado. Vale. Oh, ¡Hostia! ¿Cómo se salta? ¿O lo hace el coche solo? ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, buena. ¡Porfestón! <tras> a ¡No! ¡No! otra carrera o qué pasa aquí? Carrera, qué pasa aquí? Vale, vale, la verdad que ha estado bastante bien tazó, tichi, gokusa, ¿dónde está? yo, pero hmm, So... qué? ¿han ven lanza salen ya? me ma, to ni cau, miujo Oh, Corre de a toa, kuma va. Nen no De te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 Le habrá dicho el precio ¿La habrá dicho el precio ¿La habrá ¿La el Vale, vale, vale, pues vemos a Bulma yo yo que que poco más vamos vamos hacerlo Vamos vamos dejando por aquí creo. En En vemos vemos Bulma, yo Yo que ya sería la hora de dejarlo. Son Goku se fue de inmediato a la Corporación Kassura. Ahora Son-kun, ¿dónde no? ¡Ah wa no! ¡Wari! que ni que que でも、もし ¡Mias! ¡Muy bien! más van a ver Entregale material en alguma para que cree potencia en tus vehículos Hay otras opciones disponibles IMACE Construye máquinas y chips para potenciarlas Personalización potencia máquinas con los chips que has creado Subir a nivel Usa materiales para mejorar los atributos de las máquinas Los vehículos cuentan con un radar de minerales que señala para no encontrarlos solo tienes que acercarte el mineral para recogerlo en el alcance del mineral de se amplía con cada mejora. Ok, ok Vale, muy interesante ¿Pero no está el coche o qué cojones? O hay que recoger los minerales supongo Tengo que volver a casa para contarle la noticia a Chichi chichi! ¿Cómo lo dudas? ¿Sabes qué? ¿Cómo lo dudas? ¿Cómo lo dudas? ¿Cómo el Vale, ya estamos otra vez en la casa de Goku por décimo-séptima vez. Vale. Pues perfecto, lo dejamos con a Piccolo con Sangoban. ¡Goku-san! Ahora, hay ¿Qué No Vale, por los minerales supongo que yo que sé. Ah. A ver, no entiendo. Vamos a ver. Vale, está lo de Seguro que quiere salir de casa de Sonogus. Sí. Vale, está lo de Camejaos, pero creo que lo dejamos para el siguiente capítulo, la verdad hemos hecho bastantes cosas parecía que no pero hemos hecho bastantes que se saca que se saque el carne Boku. y el siguiente capítulo veremos a Alan. Y ya supongo que iremos a hacer la historia de los androides y todo eso imagino en el siguiente capítulo con las bendiciones que tenemos Vamos a poner, sí. ¡Uh! Oh, me había olvidado esto, ¿eh? Vale. vale. Derrotamos a esto y terminamos. Vale, ¿cómo te vas a Ah, pues no, me llevo Ahora. Vale. Bueno, aunque para este en realidad para okay. qué. Toma, dale, perdón esto. Uno menos. De hecho por terminar con todo así. Vale, le queda un poco. Vale, sí, ya ha acabado perfectamente con ¿no? él Vale, y ahora falta el de arriba Y... ¡Ah, Dios! Vale, pues no, le queda un poquillo Vale, pues ya sabía Nos ha tardado dos minutos, en me tardó? Una S Bastante fácil, la ¿no? verdad Y a ver, ¿qué más sale por aquí? Vamos a recoger esto de aquí abajo Eh, vale, esto que vale, pues eso eh, Aquí con la nube Kington Y Goku, que es como un huevo la nube Kington, ¿sabes? Eh, vale, esto es asesor, parece ser Me metí sin querer, pero bueno que eso, que espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo vídeo. O ¡Oh, esto. Adiós, se